Ayúdeme por aquí muchachos, con la cámara Ayúdeme con la cámara ¿verdad? a ver, ok ayúdenme con las cámaras a ver si esto llega, ah esto no llega tráeme el otro micrófono y racho. ok, miren lo que vamos a hacer es una práctica eh, veloz eh, y Raquel y amigos televidentes para explicarle, ayer pusimos un video pero ese video no, era muy rápido o sea, no explicaba de forma detallada eh, eh, eh. Déjame dar la vuelta Por aquí eh, Déjame dar la vuelta por aquí nah, okay. A ver señores, que okay, okay. No tenemos no previsto que me iba a parar con este cable Ese okay. método Para ir edific edificándonos Fue creado por el jurista belga Víctor de Dejón Por Victor eso lo ha pedido en el año 1878 Correcto Entonces eso se hizo para que hubiera un balance entre sí. todos los eh, partidos, principalmente, y todos los candidatos. Vamos a ver si el señor director pudo entrar a la Junta. Mientras tanto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a empezar por el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos, obvio, que fue el, el PRM. Entonces, aquí vamos a enumerar, vamos a poner el segundo partido, que fue el PLD, PLD, uh -huh. el tercer partido en mayor cantidad de votos fue el PRD, uh -huh. PRD, y el cuarto partido fue el, el reformista, el PRSC. Los demás partidos no, es, no lo vamos a colocar, echa la cámara un chimba para allá para no se me corta la cabeza, ustedes van a decir que estoy sin cabeza, no más para atrás, más para atrás, ahí, ok. Entonces, los demás partidos no se van a colocar. ¿Por qué? Porque no tienen el 3% de la totalidad de votos. La totalidad de votos fueron eh, de votos válidos 130 mil, 30 votos. Eh, lamentablemente no lo tenemos en pantalla. Hoy el máster que tenemos no es el acostumbrado. Ah, ok, ya, ya, ya, ahora sí, ahora sí. Entonces ahí ustedes ven que tenemos cantidad de votos válidos 130 mil. Para tú estar dentro de la contienda del método de Homs... Tiene que tener mínimo un 3%. Por eso solamente lo que tiene más del 3% de votación son el PRM, PLD, PRD y PRSC. Entonces, los escaños que vamos a elegir son los siguientes: el, tenemos el 1, este marcador como que no me quiere funcionar, ya está viejo. Ok, tenemos el 1, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esos son los 5 escaños a diputados. ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? La cantidad de votos que sacó cada partido y aliados. Por ejemplo, el PRM sacó 61.278 votos. ¿Verdad? El PLD Ajá. sacó eh, 34.000 34 105 votos. El PRD sacó 16.563. Y el PRCC sacó total 16.367. Ok. Aquí viene el cálculo. Atención. Pónganlo en pantalla gigante esto, porque creo que la gente... Entiende, y quizás el numerito no lo ven, exacto, pongan la pantalla gigante. Miren, eh, ahí cometí un error porque el primer escaño iba aquí para dejar el espacio. Pero imagínense ustedes, okay, esa es la votación. El primer escaño se elige de la siguiente forma: se divide cada cantidad entre uno. Entonces, obviamente, 61 mil entre uno da la misma cantidad. Y, y, y consecutivamente. O sea que el primer escaño sería esa totalidad. Vamos a llenar el recuadro para entonces que ustedes entiendan cómo se eligen cada escaño. El siguiente escaño se elige de la siguiente forma. Se divide el total entre dos. Entonces se dice 61 mil, si me ayudan por ahí lo que tienen sumadora, ¿verdad? Para hacerlo. Ah, yo creo que lo tengo aquí. Okay. Yo te lo puedo ir diciendo. Ah, ok. Eh, eh, sería 30 mil. 30.639. 639. 639 17.053. 53. El PRD. 8.282 el PRD. ¿Y el PRSC? 8.184. 184. Ok, entonces el tercer escaño se va a elegir dividiendo el total entre tres. Entonces tenemos el PRM dividido entre 3. 20,426. Ajá. Tenemos el PLD entre 3. 11,368. ¿300? 68. Ok. El PRD dividido entre 3. 5,521. ¿Y el PRCC? 5,456. 56, ok Ahora vamos a hacer la división total de cada partido y aliados Entre 5, que sería Entre 4 el, el, el, el, el quinto escaño, ok El PRM Entre 4, Roberto Ah, entre 4, perdón, entre 4, sí, entre 4 El PRM 15,320 320 El PLD 8,526 El PRD 4141 141 y el PRCC 4092 4092 Ahora sí, el continuamos quinto. dividimos el quinto escaño sería el total de cada partido y aliado entre 5. Empezamos con el PRM 12255 12255 el PLD 6821 Ok, 6.821, el PRD. 3.313. 3.313 y el PRCC. 3.273. 3.273. Ok, Ahí está. quisimos hacerlo crudo así porque pudimos haberlo traído bien bonito para explicarle uh -huh. cómo se escogen los escaños. Recuerden, aquí no estamos cogiendo diputados, aquí no. solamente estamos cogiendo la cantidad de diputados que cada partido le va a tocar. Ya le vamos a decir cómo se, se escogen los diputados. Entonces, fácil, empezamos con la mayor cantidad, obvio, lógico, es este. Entonces, el primer escaño, el primer candidato es, le corresponde al PRM, ¿verdad? Sí. Fácil, elemental. El segundo escaño de mayor cantidad es el PLD con 34.105. Entonces el PLD tiene el segundo escaño. El cuarto escaño que continúa es. El tercero. El tercero. Buscamos la cantidad y vemos que 30.639. Le corresponde el tercer diputado. El cuarto diputado, si vamos por cantidad, vemos que es 20.426. Recuerden que por cantidad, la mayor ah. cantidad. Entonces tenemos el tercero. El cuarto, el quinto escaño, vamos a buscar la mayor cantidad, tenemos aquí 17.053, sería este. Entonces, simple, fácil, el PRM obtiene tres escaños de diputados y el PLD, dos. Automáticamente, por ejemplo, yo me di cuenta desde temprano, faltando poco colegio, que obviamente el PRD y el PRCC iban a quedar fuera de los escaños de diputados, porque no alcanzan, su promedio, que son 16.000, no alcanza ni siquiera para el quinto escaño. Ojo. Estamos si... hablando del promedio de partido, no individual de partido. No, cada no, candidato. Es, es que esto es partido, aquí no estamos hablando de candidato, Exacto. aquí estamos hablando de partido, porque recuerden que estamos sacando los escaños por partido, no candidato, eso viene ahora. Ojo, si hubiese existido como antes, seis diputados y dos circunscripción, hubiesen obtenido entonces que el sexto diputado es un potencial. Hubiese sido del PRD. ¿Por qué? Es el siguiente con mayor cantidad de promedio, que son 16.563. ¿Eh? Hubiese sido entonces tres del PRM, dos del PLD y uno del PRD. Pero solamente existen cinco puestos, cinco escaños, cinco diputados por la provincia de Duarte. Nos quedamos hasta los 17.053, que fue el quinto escaño. Ahora bien. ¿Cómo se eligen los diputados? Ya sabemos que del PRD hay que coger tres diputados. Ahí viene por votación. A ver si tengo, se nos quedó la, el asuntito, una servilleta, derecho, a ver si se puede borrar esto. Para explicarle ahora el por qué se eligieron eh, eh, Olmedo Cava, Nicolás Hidalgo, José Luis Rodríguez, tiene que humedecerme la rechó. Yo creo que esto no se borra, bueno. Eso con algo. Pero bien, miren lo que vamos a hacer. Voy a voltear esto, a ver si me da. Voy a pasar una raya. Y vamos a poner aquí que tengo los resultados ya individual por... Sí. por... Por cantidad de votos. Por cantidad de votos. A ver si lo tengo aquí. Vamos a ver, aquí están. Por ejemplo, tenemos... Que de, el, el, eh, tenemos entonces a Olmedo Cava, Olmedo, del PRM, PRM, obtuvo 18.463 votos. Uh -huh. Seguimos con Nicolás, del PRM, que obtuvo 17.035 17 votos. Seguido de José Luis, señores, que son la letra y la cosa, del PRM, que obtuvo 13.478 votos. Como son dos partidos, solamente vamos a sacar dos, del PRM, que son tres, y del PLD. Entonces, del PLD tenemos a Lupe Núñez. Lupe Núñez, lo voy a poner así, LN, con 12.185 votos. Y Jerry Acosta, del PLD, con 5.295 votos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, lógico, si del PRM, de los cinco diputados del PRM, estos fueron los tres que sacaron mayoría de votos. Por tanto, son los tres que pasan. Lo demás... No pasan porque solamente se van a escoger tres diputados del PRM, los tres de mayor votación. Lo mismo nos vamos al PLD, en el PLD son cinco eh, candidatos a diputados, entonces vamos a elegir por, la, por esto, que sac sacó dos, el PLD, vamos a elegir los dos con mayor votación, que fue Lupe Núñez y Jerry Acosta. En el caso de Mildre, estaba cerca, por 20 votos, Mildre quedó fuera. O sea, por eso era la lucha, eh, anoche mucha gente, la discusión, que si Mildre, que si Jerry estaban todavía eh, eh, esperando eh, finalizar el conteo en la Junta. Entonces, Jerry eh, Acosta le llevó 20 puntos. Mildre sacó 2.275, me parece que fue algo así. Entonces, Hay que decir que oh. en el caso de Mildre Sánchez, su equipo, eh, corrió un video por las redes sociales de celebración. La noche de ayer, donde ya ellos se daban victoriosos. Sí, porque faltaban, eh, eh, faltaban unos 20 colegios. Faltaba un sí, colegio. Es peligroso. La única que puede declarar ganadores es la Junta Central Electoral. Ah, y los políticos incurren en ese error. Ahora sí. bien, eh, todavía existe, la, ella está verificando y exigiendo revisión de votos, de conteo de votos. De, de, de, déjame ter, eh, Raquel, escúchame, Raquel, déjame terminar para ahorita entonces ya analizar esa parte de, de la Junta y de la celebración. Lo que quiero que ustedes queden claro que primero se eligen los escaños así. Eh. Voy a voltear. Se eligen los escaños de los partidos por la cantidad. Este es el famoso método de home o método home donde es fácil calcular, es una ventaja y una desventaja, pero lo que es igual no suman ni resta. Es decir, que para todos los partidos es lo mismo, lo que sí, que los partidos que no llenen la cuota, lamentablemente quedan, Fuera, en la, en la en lo que es renglón de diputados. Entonces, por eso se eligió y por eso mucha gente está confundida, porque en el caso de Luis Ernesto Camilo y de Joan Fernández, si nos vamos de forma individual, ellos tuvieron, eh, no recuerdo, pero tuvieron seis mil y pico de votos cada uno, que está por encima. Uno más que otro, uno obtuvo siete mil y pico. Ajá, siete mil y pico. O sea, los Quiero dos, explicar. los dos de el eh, o sea, Luis Ernesto Camilo y. Joan Fernández, más. tuvieron más votos que Jess de Acosta. Sí. Pero el partido no le favoreció. Pero por el método de homes con el porcentaje total, mm. Jess de Acosta pudo pasar como diputado. O sea, no espero que, que esto le, le haya servido, Esto lo vamos a colgar en las redes, así que vamos a un cortecito, ya luego del corte vamos a analizar todo lo que conlleva ahora con el pataleo, gente que, como dijo Raquel, eh, que comenzó a celebrar sin tener todavía eh, eh, el certificado de la Junta Central Electoral. Simplemente quisimos explicarlo, tomamos los números que están ahí en la Junta, esos son números reales, eh, pero ya la Junta es la que tiene que eh, certificar que estos son los candidatos y estos son los diputados. Vamos a la pausa. Así es.